Bienvenidos amigos nicotecnianos, hoy vamos a hacer un desafío de construcción en Minecraft Education Como pueden ver, estamos usando la versión de educación Y vamos a usar acá, Biblioteca, eh, desafío de construcción mensual Y acá me acompaña, me olvidé de presentar a mi ya. mejor amigo del mundo y único construcción Que se llama, ya. y además es un genio de construcción que se llama Santino el Constructor. Oh. <risa> sí, eso, Santino el Constructor. Lo pueden encontrar así en su canal de Minecraft. Que van a encontrar construcciones increíbles. Y hoy Santino me va a regalar la construcción. Algo chicos, impresionante. Que yo he visto. Acá está, mira, la casa del árbol. Vi que la hizo el otro día. Yo creo que va la a ser... La hice el otro día, pero estuvo súper guay. Sí. Pero no sé, le, la voy a hacer de otra manera. Esta vez la va a hacer de otra manera. Nos olvidamos de grabarla. Vamos a grabarla ahora. Yo te digo una cosa, Santi, me impresionó lo que hiciste el otro día. Yo me quedé, dije, wow, eso no me lo esperaba. Me faltó solamente el techo y la, y la segunda parte. No, pero el ascensor que hiciste, yo me quedé impresionado. Porque, claro, acá mirá lo que dice, te explico, no dice. Lo veas. Esto es para edades de chicos de más de 8 años, pero no importa porque nosotros. Acá acá el número no importa, lo que importa son las ganas. ¿Sí? sí. Puedes tener 6 y ser un genio construyendo. O puedes tener 5. O Mira, yo tengo un tengo un alumno que se llama Felipe Felipe Ríos que es un crack de muchas cosas y de Minecraft también. Seguramente estará viendo el video. Un saludo para Opheli y y él tiene él no tiene 8, tiene menos y no sabes lo pff, cómo juega, cómo hace. Así que esto es para vos, Feli también, eh, y para todos nuestros amigos. Mira lo que dice. Esto es de arte y diseño. Desafío de construcción. Santino, ¿estás listo? Sí. Dice. Trabaja de forma individual o por equipos para crear tu propia casa del árbol. Trata de crear un refugio funcional en las ramas de un árbol cercano. ¿Entendiste eso? Sí, bueno, acá habla la otra vez. Exactamente. Vamos a crear el mundo y manos a la obra. Espectacular. Bueno. Santino el constructor, recuérdenlo. Hace unas casas, si un video sus construcciones de Minecraft. Está muy bueno, chicos. No saben las cosas que hace, o sea, no porque sea mi mejor y único y gran amigo Santino León, que lo quiero tanto, Sino que es realmente constructor. Y yo sé por qué está muy constructor. Mirá. ¿Por qué? Ahí tenés cosas para construir. Una chita, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque con Santino de chiquitito yo les, les, cuento, les cuento un secreto. Miren. Santino cuando tenía dos años jugábamos con bloques. De, ¿De qué jugábamos? De rastis. De rastis. Y eso fue un poco la base de aprender a qué. A construir. A construir, claro. Hacemos cosas increíbles también, ¿te acordás? Sí. Yo te esperaba después de jardín con construcciones buenísimas. Sí, me acuerdo, con naves. Con naves. Bueno, a mí me gustaban hacer naves, ya sabes, sí. La cruz y todo eso. Sí. Pero a vos te gustaban hacer casas, construcciones, y me parece genial. Así que bueno, acá Santi va a comenzar a hacer su casa del árbol entre las ramas. Bueno, yo, yo les cuento un poco lo que pasa. <coughs> Porque Santino se concentra muchísimo. Cuando, cuando él construye, es como que medita. ¿sí? Cuando meditas, estás en un estado alfa, se dice. En el que tu mente viaja como a otra dimensión. Y podés ver cosas que otros no ven. Y algo que quiero decir que me parece importante. Es que sobre gustos, nadie puede decir que... Que es lindo, que es feo al 100%. Uno puede opinar, pero no hay algo... Que sí o sí es lindo o es feo. Entonces, como se dice esa frase que se dice, sobre gustos no hay nada escrito. Y es verdad, ¿saben? Y es verdad. Acá nosotros estamos haciendo lo que nos gusta y ustedes, amigos, los invitamos a hacer la construcción que a ustedes les guste. Si algo vamos a hacer nosotros es, es apoyarlos, es inspirarlos, es siempre eh, echarle porras, como se dice, o sea, alentar, a eso me refiero, eh, en lo que hagan. ¿Sí? así que no, no se preocupen si nos critican gracias, nos vamos a reír <risa> como ahora pero acá la clave es crítica constructiva o sea crítica que sirva para mejorar no para, para pisar porque como dice otra frase por ahí y, y te la cuento a vos Santino de paso dice que las, las personas las personas pequeñas son las que se sienten pequeñas y hay dos tipos de personas. Las que te aplastan o las que te... ¿Cuál? O las que te... o las que te alegran. Las que te alegran subiéndote. O sea, aplastar, subir, elevar. ¿Sí? Solamente existen esos dos tipos de personas. Y las personas pequeñas que te aplastan son las que siempre critican, lamentablemente. Lo mejor es ser una persona que eleva y la mejor forma de elevar es siempre viendo lo bueno en los demás. Entonces, si algo no te gusta del otro o querés decirle una mejora, en vez de criticarlo le podés decir, por ejemplo, por ejemplo, digamos que no me gusta lo que estás haciendo. Yo te diría, bueno, está bien, aunque podrías agregarle esto que me parece a mí. Entonces, en vez de, de hablar mal, hablas bueno, decís lo mismo, pero como bien. Acá tengo ejemplo. una escalera con, con entregaderas y escaleras. Me gusta. ¿Y por la voz se trepa igual? Y se trae todo igual. Oh, está muy bueno. Está muy bueno. Ahí. El último tienes. ah Ahora ahí podemos subir. Ahora sí. Impresionante. Bueno, muy bien. Como les decía, amigos, entre ustedes van viendo cómo construye este maestro de la construcción. Porque para mí, aunque tengan solamente 7 años, estamos. Miren, este video es del 2021. Si vos lo estás viendo. En otro año, por ejemplo, 2022, 2023, no sé, porque lo voy a dejar este video para siempre, posiblemente, hasta que Santino me diga, hey, pa, saca el video que ya es viejo. Capaz que Santino va a tener 10 años en el futuro y me va a decir, che, ese video saca lo que, no sé, qué ahora construyo otra cosa. No sé, Santi, este, este mensaje es para vos, Santi, para el Santi del futuro. Santi del futuro que me estás escuchando, ahora estoy con vos, que tenés 7 años, pero de acá a 3 años, cuando tengas 10 años y veas este video en YouTube, Quiero que escuches este mensaje para vos. Sos un genio, sos un capo, sos un crack. Seguí construyendo. Nunca dejes de construir. Y no te olvides que esa es tu pasión. O por lo menos arrancó siéndola. Así que espero que ahora que estás viendo este video, en el más tres años, sería 2021, más tres, 2024, estés construyendo cosas totalmente impresionantes. Yo siempre te voy a apoyar en que, eh, no en que seas el mejor, sino que seas lo mejor que vos puedas hacer. Y si te encanta construir, a construir, muchachín. Que por ahí tenés que canalizar y tenés que, que, que, que explotar todo tu ser. ¿Entendiste? Así de simple. Muy bien, acá... Eh, bueno, sigo, acá me vuelvo con Sandino de 7 años del 2021. Bueno, y te cuento Santi del 2024 que este Santi es un capo, un genio total. Muy inteligente, muy bueno, buena persona, increíble. Bueno... Eh, Contanos, Santi, ¿qué, qué, qué estás haciendo. ¿Qué casa? ¿Cómo se llama? ¿Qué nombre le pondrías a esta casa del árbol? Casa. Casa mansionista. Casa mansionista. Por lo visto va a ser una casa mansión, ¿no? Sí. Muy bien, amigos. Eh, mientras tanto les diga que, que se suscriban, le den like. Ustedes saben cómo funciona acá en nuestra comunidad, que sean parte de este, de este equipo de constructores y, y de nicotecnianos, ¿sí? porque acá somos los, los reyes de la galaxia, si se puede decir de alguna forma, de la galaxia creativa. Bien, eh, si hay algo que me gusta de cómo construye Santino es que, que me sorprende, me sorprende, la verdad me sorprende, es algo que ¿Qué? No sé, es algo que me sorprende Verte construir, Santi, es como ver pintar A un artista, por ejemplo O ver hacer música a un músico En tu caso es la construcción Y no me canso, ¿eh? No me canso, cada vez que construís algo Me quedo sorprendido Siempre, cada vez Y esto, esto es totalmente cierto Es muy cierto lo que digo uh -huh. Amigos, ustedes nos gustaría saber ¿Qué construyen? ¿Qué casa del árbol harían ustedes? ¿Qué, le, qué material pondrían? Cuéntenlo en los comentarios, porque si algo de lo que dicen acá lo inspira a Santino a hacerlo, te juro que lo hace. Obvio que le va a poner su, su toque. Si hay algo que Santino no se puede resistir es mejorar las construcciones y encima, ¿qué es Santino? ¿Decorarla? Decorarla, la decora con un toque impresionante. Un diseño increíble. Yo aprendo. Se la pasa aprendiendo, sí. Me va sorprendiendo. Sí, señor. Si hay algo que Santi no hace, es aprender. ¿Les puedo asegurar? Aprendo muchísimo de Minecraft. Sí. Es lo que hago. Sí, señor. Es, es un lugar muy creativo para poder aprender. Así que. ¿Qué le dirías a los papás, Santi, por ejemplo? Los papás que no dejan que sus hijos usen Minecraft. ¿Qué les dirías a esos papás? No sé. ¿Les pedirías que dejen a sus hijos que usen Minecraft? ¿O no? No sé. <risa> Imagínate que te está viendo un nene y dice, me encantaría usar Minecraft, pero mi papá no me deja. ¿Qué le dirías al papá para que lo deje usar Minecraft? ¿Qué consejo le darías? ¿Convencerlo? Claro, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué le dirías para convencerlo? Le das lo que... A él no, no digas, para... no digas eso. No digas eso. No... <risa> <risa> eso era... Sí, pero Bueno, eso es mucho racista, viejo. No, no, no, no. Eso, eso es un secreto de la suerte que sabemos nosotros. Pero, por ejemplo, yo que le diría al padre, le diría, mire, señor, yo acá, Santino, lo dejo usar Minecraft porque le permite expresarse. Minecraft no es simplemente un juego común y corriente, sino que es un sistema para, para poder crear, para poder aventurarse, para, para expresarse principalmente, y de hecho estudios recientes de la Universidad de Harvard dicen que Minecraft es uno de los, recursos, de los mejores recursos para enseñar a los niños. Y es más, y esto es muy en serio, ¿sabías que Minecraft se usa en escuelas de, en las escuelas no, importantes y por ahí no tan conocidas del mundo como Escuelas de Australia, de Inglaterra, de Europa, de Estados Unidos. Se usa Minecraft. Por eso estamos usando esta versión que es Minecraft Educación. Hay muchos Minecraft. Está Minecraft, el común, ¿sí? Tenemos el este Minecraft. Está el modo historia, modo historia. ¿Qué más? Este que estamos jugando ahora. Que es el Educación. Sí, y hay otro que no me acuerdo cómo se llama. Dungeons, Calabozos. Bueno. Sí. Sí, ese. Eso son modo historia, otras cosas. De hecho, en el, acá en el canal yo tengo. Estoy jugando el modo historia para mostrarlo. Sí. Está bueno. Está bueno. Pero Minecraft es un juego que se conoce como Sandbox, así, que, que te permite ser como, como protagonista de la historia. Y es lo que le gusta a los chicos, ser protagonistas. No una educación rígida, básica, arcaica, tradicionalista, sino que los chicos quieren ser protagonistas. Donde no les digas, bueno, la casa del árbol... Ar... Decime cómo está hecho un árbol, una abeja... Acá en Minecraft experimentan. Ellos son protagonistas. Y, ellos le... y eso les gusta hacer a ellos. Fíjate, la consigna es construir una casa del árbol... Y podemos aprender sobre el ecosistema de, las... de los bosques, si quisiéramos. Eh... Y le importa esta construcción tan impresionante. Y la verdad que los chicos... Les encanta aprender con Minecraft. Es, es un hecho, está estudiado. Y próximamente voy a compartir información detallada al respecto. Y además me parece súper lindo el juego. Ya voy así. Muy buena, ¿eh? Muy buena. Muy, muy buena. Voy a sacarme esta madera que no me gusta para nada. Dale. Por las puertas. Santi. ¿Qué? Tengo una pregunta. ¿Cuál? Un primero primero decime ¿qué monstruos existen en Minecraft? el Skeletor Wither Pingling Pingling Zombie en Song, Song zombie y zombies también creepers Lobos, lobos, porque a veces cuando no estás en pacífico y les pegas, cuando no están en pacífico y les pegas, te van a atacar. Ajá, por eso. Y ahí son como enemigos lobos. Sí, Muy esqueletos. En, después de los esqueletos murciélagos, pero no te atacan. Y algunos otros más. Bueno. Y de todos esos, ¿cuál puede subir la escalera que hiciste? ¿Sabes? Ninguno, salvo uno. ¿Cuál? El murciélago. Claro, bueno, tiene sentido. Te hago una, yo, ¿Le vas a poner eh, pasto? No, pasto no, hojas en el techo? Porque tendría sentido, ¿no? Sería una casa del árbol así. Sí. ¿O no? Como una decoración mini en el techo. Va, se me ocurre a mí, no sé. No tomes mi idea, es una idea que yo no sé. Yo mi casa, mi... ¿Te acuerdas una vez que hice una casa? Que en ¿Qué? el techo puse como un... Pa... Ah, sí me acuerdo. que la... Era de ladrillo. Sí, ¿qué le puse? ¿Te acordás cómo era? No. Que en el techo que tenía, ¿te acordás? Yo me acuerdo de esa casa. ¿Qué tenía? ¿Te acuerdas que planté un árbol en el techo de la casa? Ah, sí. Y puse, ¿qué puse? Llamas había puesto. Y ovejas. No sé. Que se me escapaban <risa> Se me escapaban las hojas Y el árbol me había crecido un montón ¿Te acordás? ¿Era de jungla? Sí, era real eh, Entonces los de jungla cre crecen Hasta donde no te puedas imaginar ¿Tanto? Sí, crecen muchísimo ¿Va a estar camuflada tu casa? En mi casa no del todo Estoy haciendo esta planta Ay, me, se me ocurre darte una idea. ¿Cuál? ¿Te imaginas una pileta ahí arriba? Es que... ¿Cómo adivinaste mi idea? ¿En serio le ibas a hacer? Me estás cargando. Sí, en serio. ¡Oh, my God. Me adivinaste la idea. Si ustedes querían que Santino haga una casa en el techo, dejen en el comentario... ¿Qué? L to todos sus likes y apoyen el canal de Nicotecnia... Y el canal de Santino el Constructor. Claro. Bueno, trata de no inundar la casa, ¿eh? tener mucho cuidado. No, no ahora. voy a inundar. Bueno, por las dudas te digo. Qué lindo, imagínate una casa en el árbol. Donde tenés una mini pileta, una sombrilla... Bueno, no sé si son sombrillas, pero sí una... Sí, sé hacer sombrillas. Una camita... Pero no quiero... ¿Cuál es tu casa? ¿Yo mi casa sabes cómo la haría? ¿Cómo? Con tierra. Sí, lo sé, porque son <risa> No, mentira, te estoy, te estoy cargando. no <risa> sabía. No lo sabía, así que no sí, me tengo no, problema. Porque... Pero sí, a mí me gustan las casas más de madera y ladrillo, ¿viste? Más como tradicional. ¿Qué hiciste? ¿Qué, hiciste ¿Qué hiciste es ahí? ¿Qué sucede? Ahora vas a ver. Bueno, bueno. No me quiero adelantar entonces. Siempre me salís con una sorpresa que me sorprende. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre dice? mía! ¡Madre mía! He visto algo. Pero no la voy a poner ahora. Bueno, bueno. La puesto. Tengo que poner esto. No sabía para qué existían. ¿Viste? Esas vallas. Solamente en Minecraft Educación está no, en el otro también. Ah, en el otro también, bueno. Oh. Hola, acá ah. Los adoquines, losa de piedra. ¿Dónde está el que quiero? Impresionante. La verdad, me tengo que sacar el sombrero para decir. Esto es un lujo. Hace... Si ustedes vieran, chicos, las construcciones que hace Sandino, porque ¿hace cuánto que jugás Minecraft Sand? Hace mucho. Hace mucho. Y es unas construcciones que yo me quedo sorprendido. Yo me quedo sorprendido. Es tremendo. Me pone muy orgulloso. Que, que... Por, o sea, no tanto la construcción como tal, sino que la creatividad que tiene este chico. Es impresionante. Ah, es como. ¿Cómo qué? ¿Qué estás haciendo? No te convenció, ¿no? No, sí, me convenció. Tú, tú y... Sube, sube, ay, venga, sube, sube, sube. Suaste y sube, sube, sube, sube, sube. ¿Qué hiciste? Ah, ¿qué te das cuenta? No, todavía, todavía no, más o menos, pero me trae recuerdos de un tipo de construcción como japonesa, ay, o algo así. ¿Sabes qué podemos hacer un día? Ir al jardín japonés, eso estaría bueno. Vale, está bueno. ¿Te acuerdas que vos fuiste una vez a un lugar así, tipo japonés? No, ¿cuándo? Eh, ¿Cómo se llama? Ah, oh, no me acuerdo. ¿Y eso qué es caña? No, es bambú. Ah, bueno, sí. Bueno, el bambú es una caña, caña de bambú. ¿Ahí vas a hacer la pileta? Sí. ¿Le podés poner como un piso primero antes de hacerla ahí? Para cuidar el material. Como un pisito, no. un piso y unas parecitas. No la puedo ver. ¿No? Bueno, yo solo pregunto agua agua ah, agua el agua nada acá el dragón ah, a mí me gusta eso de los banners che. y visa el dragón Ah, la Chicos, pilota. aquí hemos terminado este vídeo con el huevo del Ender Dragon. ¿Dónde vas a poner el huevo del Ender? Acá. Oh my God. Casa terminada. Casa terminada. Mirá, a ver, va, vamos a hacer un recorrido desde abajo y así como que subís, a ver. Bueno amigos, acá hemos terminado, bah, hemos no, la hizo sentino, es la verdad. <coughs> hizo la, la mega construcción de eh, la casa del árbol. ¿Qué vas a poner? Ah, ahí está. Y acá está la escalera que se sube ahí. Huep, subís ahí, tú, tu, tu, tu, tu, tú. Entrás por acá, primer piso. Uh, ahí está. Y acá pueden ver todo ahí. Acá para espiar a los que vienen. Claro, subís ahí. Uop. Ahí tenés como esta parte de acá. Y después. Y después ahí está por aquí. Esta parte de arriba que es como una especie de, de lugar para descansar, ¿no? Sí. Muy bien. Ah, y las para subir, está bien. ¿Qué te faltó? Ah, claro, un balconcito. Ya me parecía. ¿Ves? Santino siempre tiene esta cosa de, del diseñador, del artista que siempre puede hacerlo mejor. Si hay algo característico en los artistas, calculo yo, Listo. es que siempre se puede hacer mejor. Muy bien. Tengo la pileta. Tengo la pileta. Espectacular. Vamos a ver cómo se ve. Ahí está. Ahí. Muy bien. Bueno, amigos. ¿Listo? ¿Ya está? ¿Sí? Bueno, ya está, bien ¿Qué estás haciendo? Tienes una puerta en la mano. <risa> ah, eso es así. Bueno, amigos de Nicotecnia, espero que les haya gustado nuestra casa del árbol. Miren, miren qué belleza. Miren, ahí con el, el dragón de Lender. ¡Ay, qué miedo! Bueno, espero que les haya gustado. Esperamos ver sus propias casas de los, de los árboles en esta increíble jungla. Si tienen consejos. Del tipo de casa que quieren que hagamos. Díganos en los comentarios que la vamos a hacer. Acá vamos a construir todo. Somos maestros constructores. Y sigan el canal de Santi Construye, el constructor. Que es muy muy bueno en todas las construcciones. Amigos, los saludo acá. Santi saluda. Chau. Y nos vemos la próxima. chao gracias.